situación es algo seria por eso he llegado aquí con sentimientos encontrados y en mi pecho ese país que lucha por su independencia como Bolívar un día buscando ser diferencia entre tanta tiranía llevo un escudo y en el pecho una patria una nación gobernada por ratas dueñas de la represión que aprieta más cada día y colectivos la culo asesinando a sangre fría como me duele es Venezuela siento en cada latido, aunque de sangre tus penas en memoria de los que ya no están, su lucha no será en vano, porque el pueblo vencerá, no se trata de un color, ni división, ningún partido es una unificación, por una patria y mil motivos, ansiar esa libertad que al nacer muchos recibimos, por el futuro en nuestros niños, toda en la historia quedará, se haptan de revolución, y de un socialismo, en cadena, fuera abusos y atropellos, su tiempo ya está contado, hoy alzo mi voz por ti, por cada poblador de ti, que lucha. Destruye, sin reprimir el llanto Cuando tengas que enfrentarlo El tiempo te hace Con el pasar del día La pena soy valdría, Entender la agonía Que susurra el Shinigami Cuando lucho por la gloria O tal vez por lo que creo Mientras tú vas como Orfeo Yo contemplo la virtud Obrando que lo oculto Para que encuentre pases, enlaces, trances y alcances, certeros en batalla que no pierden las agallas, demostrando fortaleza, en esta oscura pieza reflejamos la belleza prisionera, en segundos condenada, sinapsis colapsada, partiendo así de mí. lo eterno de este track, convertido en prisión, que encierra mi pasión, en esta mi obsesión, y mi mayor amor, que fiel no me abandona en inmortal, Arquitectos de los actos que la vida nos incita Aceptando consecuencias gloriosas y trágicas No sé si hay salida pero el camino ya empecé Igual terminaré enfrentando el final Arquitectos de los actos que la vida nos incita Aceptando consecuencias gloriosas y trágicas No sé si hay salida pero el camino ya empecé Ey, La narcodictadura tendrá que perecer ¿eh? Porque no serás eterna donde quiera que te encuentres, ey, representa tu bandera, Kingo, si yo k hablando por Venezuela, ey, ah, esa es la era. Nela.